Si tuviera que pedirle perdón a alguien, sería solamente a mí, por las veces que dejé que me trataran mal. ⁇ Pedir perdón es una de las acciones más difíciles que podemos hacer como seres humanos. Admitir nuestros errores y pedir perdón a alguien a quien hemos lastimado puede ser un proceso emocionalmente agotador, pero es necesario para reparar las relaciones y avanzar en nuestras vidas. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando la persona a la que debemos pedir perdón somos nosotros mismos? En este artículo, exploraremos la importancia de pedir perdón a nosotros mismos y cómo podemos aprender a amarnos a nosotros mismos incluso después de haber permitido que otros nos traten mal. Esta es una situación común en la que muchos de nosotros nos encontramos, nos permitimos ser tratados mal por otras personas, ya sea en relaciones personales, en el lugar de trabajo o en cualquier otra área de nuestra vida. A menudo, lo hacemos porque no queremos herir los sentimientos de los demás, porque creemos que merecemos el trato que recibimos o porque simplemente no sabemos cómo establecer límites saludables. El problema es que permitir que otros nos traten mal puede ser muy dañino para nuestra autoestima y nuestra salud mental en general. Cuando permitimos que otros nos maltraten, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que no somos lo suficientemente valiosos como para merecer un trato respetuoso. Esto puede llevar a una disminución de la autoestima, la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales. Entonces cómo podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y pedir perdón por permitir que otros nos traten mal. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Reconocer que merecemos ser tratados con respeto, este es el primer paso para amarnos a nosotros mismos. Debemos recordar que somos seres humanos valiosos y merecemos ser tratados con respeto y dignidad en todas las áreas de nuestra vida. Establecer límites saludables, esto implica decir, no, cuando sea necesario y establecer límites claros con las personas que nos tratan mal. Puede ser difícil establecer límites, pero es necesario para proteger nuestra autoestima y nuestra salud mental. Perdonarnos a nosotros mismos, a menudo, nos culpamos a nosotros mismos por permitir que otros nos traten mal. Debemos recordar que somos seres humanos imperfectos y que todos cometemos errores. Perdonarnos a nosotros mismos es una parte importante del proceso de amarnos a nosotros mismos. Aprender de la experiencia, la experiencia de permitir que otros nos traten mal puede ser dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Podemos aprender a establecer límites saludables y a reconocer nuestras propias necesidades emocionales. Practicar la autocompasión. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, paciencia y comprensión, especialmente cuando cometemos errores o enfrentamos desafíos. Es importante que aprendamos a ser amables y compasivos con nosotros mismos en lugar de criticarnos y culparnos por permitir que otros nos traten mal. Buscar ayuda si es necesario. Si hemos experimentado abuso emocional o físico, es importante buscar ayuda profesional para procesar y superar la experiencia. Buscar la ayuda de un terapeuta, consejero o médico puede ser un paso importante para sanar y amarnos a nosotros mismos. Pedir perdón a nosotros mismos puede ser un proceso difícil y doloroso, pero es importante para nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos. Cuando reconocemos que merecemos ser tratados con respeto, establecemos límites saludables y aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, estamos dando los primeros pasos para amarnos a nosotros mismos. Cuando decidimos perdonarnos y aceptar que hemos cometido errores y que estamos dispuestos a empezar de nuevo y dejar lo que hicimos atrás, podemos empezar un proceso de sanación. Empezando por sacar a las personas que nos hieren. Sacar de nuestras vidas a personas que nos hieren, que sus palabras solo nos hacen sentir de menos, es un acto de amor propio que en principio puede costar mucho, pero al final será el comienzo de esa reconciliación con nosotros mismos. A veces tenemos personas en nuestras vidas que son tóxicas para nosotros. Pueden ser amigos, familiares, colegas de trabajo o incluso nuestra pareja. Estas personas pueden causarnos estrés, ansiedad, tristeza y otras emociones negativas. Si quieres mejorar tu calidad de vida, es importante aprender a sacar gente tóxica de tu vida. Aquí te ofrecemos algunos consejos útiles para lograrlo. Identifica a las personas tóxicas en tu vida. Lo primero que debes hacer es identificar a las personas tóxicas en tu vida. Puede ser difícil admitir que alguien que te importa es tóxico, pero es importante ser honesto contigo mismo. Algunas señales de que alguien es tóxico incluyen. Critican constantemente a los demás o a ti mismo. Te hacen sentir mal contigo mismo. Te manipulan o te controlan. Te hacen sentir agotado o emocionalmente drenado, No respetan tus límites o tus necesidades. Una vez que identifiques a las personas tóxicas en tu vida, es importante tomar medidas para alejarte de ellas. Establece límites claros. Una vez que sepas quiénes son las personas tóxicas en tu vida, es importante establecer límites claros con ellas. Esto significa comunicar tus necesidades y expectativas de manera clara y directa. Por ejemplo, si alguien te está criticando constantemente, Puedes decirle que no toleras ese comportamiento y que esperas que te traten con respeto. Si alguien te está manipulando, puedes establecer límites claros sobre lo que estás dispuesto a hacer y lo que no. Aprende a decir no. A menudo, las personas tóxicas tratan de manipularte para que hagas lo que ellos quieren. Aprender a decir no es esencial si quieres sacar a estas personas de tu vida. Recuerda que tienes el derecho de decir no cuando algo no te sienta bien o no quieres hacer algo. Rodéate de personas positivas. Una de las mejores maneras de sacar gente tóxica de tu vida es rodearte de personas positivas. Busca amigos y familiares que te apoyen y te hagan sentir bien contigo mismo. Si tienes amigos o colegas en el trabajo que te hacen sentir bien, Haz un esfuerzo para pasar más tiempo con ellos. Aprende a perdonar. A veces, las personas tóxicas en nuestras vidas pueden ser miembros de la familia o amigos cercanos, lo que hace que sea difícil simplemente alejarnos de ellos. En estos casos, es importante aprender a perdonar a estas personas por su comportamiento tóxico. El perdón no significa que tienes que aceptar el comportamiento tóxico, sino que puedes liberarte del resentimiento y la ira que puede estar afectando tu vida. Busca ayuda profesional. Si te resulta difícil lidiar con la gente tóxica en tu vida, es posible que desees buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a desarrollar estrategias para lidiar con las… Personas tóxicas y aprender a cuidar de ti mismo. También pueden ayudarte a trabajar en problemas subyacentes que pueden estar contribuyendo a tu situación actual. No tengas miedo de alejarte. Si después de haber establecido límites claros y haber intentado otras estrategias, aún no puedes sacar a las personas tóxicas de tu vida, es posible que necesites alejarte de ellas por completo. No tengas miedo de tomar esta decisión si crees que es lo mejor para ti. A veces, alejarnos de personas tóxicas es la única manera de proteger nuestra salud emocional y mental. En resumen, sacar gente tóxica de nuestras vidas puede ser difícil, pero es necesario para mejorar nuestra calidad de vida. Identifica a las personas tóxicas en tu vida, establece límites claros, aprende a decir no, rodéate de personas positivas, aprende a perdonar, busca ayuda profesional y no tengas miedo de alejarte si es necesario. Recuerda que cuidar de ti mismo es la prioridad número uno.